Eh, señores, a mí me llegó porque soy director de la página de Telenor y yo tengo un correo que a nivel nacional le mandan a uno los medios de importancia o algunas quejas. A mí me llegó el correo de Julio Clemente, de en contra de Julio Clemente, sobre la suma, supuesta suma que él debe en, en impuestos internos. Yo veo el correo que debe o, o que gana, ¿cómo es? No que él, que supuestamente debe un dinero en impuestos internos, que lo había reportado, porque él ganó yo no sé cuántos millones. Que Julio Clemente no lo ha visto ni siquiera en película. Cuando me llega el correo, porque yo recibí el correo, yo lo ignoré. Yo dije, esto está como raro. Y lo ignoré. Vuelven y me envían un segundo correo. Reconfirmándome que esto, que yo no sé qué, que tal cosa. ¿Y qué es esto? Me pongo a, a ver, pero como que no le di mente. Digo yo, ah, esos son chismes de, de, de, con Julio Clemente y eso, lo vi como un chisme. Veo el tercer correo, el tercer correo piden disculpas de lo que había pasado. Julio Clemente es la prueba viva de que aquí nosotros los hombres, lo voy a decir claro, yeah. no tenemos quien nos defienda. La ex pareja de Julio Clemente. Y prueba que ha tenido Julio Clemente. Y tiene pruebas y, y todo. Julio Clemente tiene prueba de todo. De que la muchacha de aquella pareja le rompió, le explotó la goma del vehículo. Le metió aceite al carro. Sí. O sea, lo abrió. Le dañó, qué sé yo qué. Es tan tonta la muchacha que ella se grabó modificando la cuenta de impuestos internos de Julio Clemente, diciéndole, mira lo que te estoy haciendo, te voy a joder la vida. Y él la grabó en su casa también a ella. Pues, varias, y en el canal, cuando ah, ella llegaba en el canal, varias veces, Julio Clemente ha ido tres veces a la fiscalía, tres veces a la fiscalía. Esto es increíble, ¿cómo se puede? ¿Eh? Los ¿Lo hombres tenemos, ¿eh? Vamos a no. una marcha nosotros entonces. ¿Vamos? ¿Eh? Vamos a tener que hacer una marcha los flaco, Pero, flaco, tú no eh, vas porque eh, tú, eh, no tú no puedes. Claro. Adiós. Yo he puesto. No, mira, le voy, a, le voy a contar una historia real. Un familiar mío sufrió una agresión. Lo cortaron. Un, un martillazo le dieron en la cabeza. Que, esti, estilo, estilo Oye, el que Estilo lo que. Le dieron un tiro. Estilo corre camino y coyote y eso. Sí, así fue. No, aquí sí. no se queda para No, porque puede ser de miedo ¿Qué pasó? Yo acompañé a mi tío a hacer esa esa diligencia y cuando estamos en la fiscalía nos dicen que para el policía meter preso a la persona que agredió al familiar mío debíamos ir junto con el policía o sea el policía tenía que ir con nosotros, juntos, para que nosotros le dijéramos sí, esa es la persona que, lo me, que, le, que me agredió. Oye, oye. Y qué persona que la mujer amaba allá con un ojo. Lo dice, no, no, que sin, sin golpe. Y no hay nombre. Sin golpe porque un amigo mío, que es muy popular uh -huh. aquí en San Francisco, hizo tres meses preso y no le puso la mano, yo era testigo. Yo fui testigo, él ni le empujó. El que la abracé fui yo y lo desaparté ella tirándole, del to, tirándole el de todo, tirándole paso a cerveza, y fue borracha al cuartel y le puso tres meses un infeliz que ni de la mano levantó. Porque yo lloré cuando le dijeron tres meses. A mí me salían lágrimas lágrima porque el muchacho no lo hizo. ¿Tú entiendes? Tres meses que no te lo despinta. Y no, se viene una tipa y te dice: tres meses, mira. Hay que decir Dios libre, porque nadie tiene un corazón para aguantar tres meses preso. Y, y sin usted hacer la cosa, eso es de hombre. Entonces aquí yo sé que nuestro señor presidente, electo, Luis Abinader Corona, va a modificar esas leyes. No, no, no, modificarlas no, no, no. No se necesita modificarla. No, no neto. escuchan al hombre. No lo escuchan. Pero no, no es que lo. Ne, ne. Sí, es verdad. El caso de Nabil. El caso de Naví, bien. ¡Navir! ¡Eh! y eh, eh! aguas, se está aprendiendo. Ay, ay, ay. Flaco, el, mira, tiene que eh. andar más menudo con nosotros, flaco. Está aprendiendo, está aprendiendo, mi flaco. Es verdad, el caso de Naví. Que está ahora en justicia. Eh, antes que se vaya la pregunta, ¿y el tipo cuando salió volvió con ella? No. ¿Y cómo porque te hizo tres meses sin darle? Si le da. 40 años le he echan. Entonces, el problema no es... ¿Pero tú decías modificación de la ley? No. Como dijo mismo Luis, Luis dijo, no hay que modificar leyes aquí. Hay que, cumplir hay que cumplirla. La. Entonces, la ley de, de violencia de género no es solamente para un beneficio de la mujer. Tiene también el hombre que ha sido agredido, como el caso de Julio Clemente. Si Julio Clemente? Si Julio Clemente no hubiera puesto toda la evidencia que tiene... Hoy ha sido desacreditado, hubiera estado desacreditado, preso, ¿Eh? ¿Desacreditado? ¿Sabes el lío que tú, tú tienes con la DGI ahora mismo? Tú decís que tú tienes, que 100 millones. Julio, realmente no visto 100 millones, mira. Cuando yo vi eso, que, <risa> dije, que este individuo se ha lucrado de gobierno. <risa> Digo yo, por ahí, pobre Julio, tiene dos vehículos. Pero no son dos, es, es uno de Hasun. Marca lo los como es de Lo, oye... Los lo carros, Marca, es rara. Y tiene dos vehículos ahí porque siempre hace un oceador. Sí, sí. Si él tiene algo, es bien ganado. Porque Julio Clemente viene con una cámara y un micrófono y mismo, era. Sí. antes ¿tú entiendes? mira lo que le ha tocado vivir a ese señor. Claro, ¿verdad? ¿Eh? Ver si con una mujer bien. que él ha grabado, que tiene problemas psicológicos. ¿Tú entiendes? Yo siento que los hombres no tenemos quien nos cuiden. Yo me... No. Ah, por la, yo ah, me siento... Ah, ah, oh, yo me siento... No, no, Sí. Yo me siento abandonado. Sí, es verdad, <risa> He un, ministerio para el, <risa> un ministerio para el ministerio del hombre. Pero, en serio, sabemos la violencia que existe en el país de las mujeres. Lo sabemos. Pero... Tenemos que... El, el Ministerio y cada Público, violencia de esa, la mayoría... No, no, no déjame, podemos justificar. Espérate, espérate, no puedo? no voy a justificar, déjame hablar. No podemos justificar, no, no, vienen por pues, provocaciones de la mujer. Tú estás justificando, neto te van a dar con No es madre? mentira. Sí. Que hay mujeres provocadoras, que el hombre está tranquilo ahí tirándose 200 frías. Y vienen a provocar, y jupeo, y van a, a hacerle esos chiquichos, no, chonos, chiquichos. O sea, porque ella no quiere hacer show, pero lo tiene montado. No, bueno. porque yo no soy y tiene a todo el mundo mirándote. Yo lo que creo que, aunque sabemos que hay violencia de mujeres y que no estamos de acuerdo con eso, yo creo que el Ministerio Público tiene que atender de, la igual, de igual forma claro. los casos de los hombres. Así como pasó con Nabil, que Sandra Merroca lo agredió, así como pasó con... ¿Y por qué fue una galleta? Y está David. pasando con... Con... Con Julio Clemente. Dale caco, dale mente. ¿Eh? Entonces, tenemos que buscar una solución de un bajadero a eso. Porque claro. no vamos a, vamos a estar... Que Ahora, el hombre, lo que le da es vergüenza ahí a la fiscalía. A mí, a no mí a a me da una galleta. Yo voy y procedo de una vez con tres abogados. Dos en el lado y uno atrás. Vale, vale. El grande de aquí, ¿cómo se llama? Vale, vale. Un, un grande que hay aquí en Abogado. Busco a ese. Vale si sí, uno ha traído ha a los lados dos que lo, los que más vocean aquí para yo lo que te voy a decir una cosa yo si yo tengo una mujer problemática primero es difícil si yo tengo una mujer problemática porque me dejo de una vez pero si la tengo ando con 100 cámaras como dijo Clemente ya que te, estoy, en baño, no, de... estoy en el baño graba estoy ¿Eh? en el baño graba estoy en la cocina graba no mi amor ahora graba porque que <risa> si no hay prueba viejo